en este programa y es lo, el informe verdad de participación ciudadana en el día de ayer eh, que establece que la República Dominicana otra vez entre los países con mayores niveles de corrupción en el mundo República Dominicana se encuentra por segunda vez consecutiva entre los países con mayores niveles de corrupción según el índice de percepción de la corrupción de la organización Transparencia Internacional el informe del índice que fue anunciado este jueves eh, por Participación Ciudadana, destaca que la Nación Dominicana se mantuvo en el año 2020 con la misma puntuación sobre la percepción de la corrupción del año anterior con 28 puntos sobre 100, cuando ocupando el lugar 137 de los 180 países participantes. La Coordinadora General de Participación Ciudadana, Sonia Díaz, comentó que el país fracasó en alcanzar los 51 puntos que se propuso como meta para el año 2020. Díaz agregó que el índice enfatiza que la mayoría de los países se quedaron escasos o nulos en cuanto a los avances en la lucha contra la corrupción y muchos de ellos tuvieron en dos ocasiones consecutivas una puntuación por debajo del 50%. Es decir, que todavía se mantiene la República Dominicana eh, fluctuando entre los países con mayores en percepción, claro, ¿eh? en perce hay que decirle a la gente que eso es la percepción que se tiene en el ideario, en el imaginario, ¿verdad?, del colectivo, eh, se mantiene en los primeros lugares de en corrupción, Amado. Sí, mira, la corrupción es indudablemente parte de, de la genética de los seres humanos y nosotros tenemos una particular eh, situación en este país y es que nosotros vemos que la deshonestidad, la poca transparencia en el manejo de todas las actividades es un sello del dominicano. Una vez, Danilo Medina, cuando estaba en la campaña, del, creo que fue en su primera campaña, mencionó algo de esto y, y, y refirió el hecho de que los dominicanos somos deshonestos por, por, por naturaleza. Eso lo llevamos muy, muy de cerca, lo llevamos muy, muy centrado en nuestro, en nuestro ADN. Lamentablemente la República Dominicana tiene esa, ese San Benito, eh, Pero la mayoría de la gente ve el tema desde el punto de vista de la corrupción administrativa. Cuando usted analiza el asunto desde el punto de vista de otro tipo de corrupción, usted se dará cuenta que fuera de lo administrativo hay tanta como la hay en el Estado. En el Estado es un poquito más fácil porque mucha gente se hace de la vista gorda. En la, parte, eh, en la otra parte no. Pero miren, eh, el comercio día a día vive cometiendo actos que son contrarios a, una, a la transparencia, contrarios a la honestidad. Comerciantes, eh, colmaderos, supermercaderos, que las empresas le obsequian a sus clientes a través de, de ellos que consumen el que cual producto algún beneficio y esos beneficios los lo, lo, lo quitan y los ponen a, a, como parte de, de, de, de, de las mercancías a vender. Es decir, una compañía, por ejemplo, digamos, de chocolate, vamos a suponer, eh, te regala un vaso con cada paquete de chocolate que tú compres y bueno, y el vaso se guarda, se vende el chocolate y luego se vende el vaso aparte. Más barato porque es de una compañía, es a menor, pero te está quitando el regalo que te está dando. Y eso es, y eso es una cosa tremenda. mire cuando aquí comenzó a comprarse, cuando aquí comenzó a venderse celulares, digamos en masa, todo el tiempo los celulares traían un audífono, traían un cable de data, y una, y un, un, una, una cajita de, de eléctrica, este, un, una. Un, un, ¿Cómo es? Sí, sí, un, un tomacorriente, un enchufle. La mayoría de los vendedores de celulares sacaban el cable de data, el cable de data, porque antes venía el cable de data aparte. Y, y el, el, el, el enchufle venía eh, eh, como una unidad, que no venía. Como ahora que tú conectas USB, sino que venía así. Entonces, ese cable de data, que era para tú conectarlo a la computadora, eh, no, no, te lo, no te lo entregaban, sino que, que te lo, lo sacaban lo, lo, y lo, lo vendían. vendían aparte. Lo vendían aparte. Lo mismo que el audífono, lo vendían aparte. Cuando la gente se dio cuenta de que las compañías ponían todo eso en el paquete, y sobre todo las la grandes telefónicas hacían eso, las grandes telefónicas, para venderlo en sus tiendas, entonces la gente comenzó a reclamar y la compañía, no sé si por esa razón o por, comenzó a poner en la caja qué contenía el paquete. Entonces te decía tal cosa, tal cosa y ahí tú sabías y podías reclamar, no, pero mira, esto trae un cable de data. Ah, déjame, ah, sí, está bien, pero aquí está. Y ahí comenzaron y finalmente terminó con que la gente... Eh, entendió que eso debía de dárselo a quien compraba el teléfono, porque eso era parte del claro, teléfono. Claro. Y es así. Eso para poner un ejemplo de lo que es el tema de la corrupción. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer con la corrupción? Mira, el tema de la corrupción hay que enseñarlo desde abajo. Ya nuestra sociedad está maleada, la, la, la gente de, de, de, de mi edad está maleada en el sentido de que, bueno, eh, vemos a veces las cosas como... Cuando alguien coge algo, se beneficia de algo que no debe beneficiarse, que es un acto de poca transparencia o un acto de deshonesto, la gente lo mira como una búsqueda. Sí. Él tiene su búsquedita ahí. Sí, la gente lo ve incluso como, como parte de una destreza del ser humano. Normal. Exacto, sí. exacto. Mira, con relación a eso, al principio... Cuando entró el gobierno de Luis Abinader, que había un ánimo muy, muy bonito en la República Dominicana, uh -huh. que siempre pasa cuando hay cambios de gobierno uh -huh. que que de un partido a otro. O sea, no el mismo partido que gana, sino cuando hay cambios de partido en el gobierno. Uh -huh. Eso siempre pasa. Pasó con, en el 78, cuando, cuando se cambió, cuando ganó el PRD uh -huh. y salió el reformista... Pasó incluso en el 86 cuando volvió Balaguer a sustituir al PRD, sí. que lo había hecho muy mal en los últimos cuatro años. Que dijo que no era, no era el. Los tiempos no han cambiado, es, es el, el presidente el que ha cambiado. Sí, eh, pasó en el 1996 cuando llegó Lionel, eh, había un muy, muy buen ánimo, pero igual pasó en el año 2000 cuando ganó Hipólito Mejía, que hubo un cambio del PLD al PRD y la gente estaba con mucho entusiasmo. Pero. También pasó cuando volvió Leonel en el 2004, 2004 y que eso pasó de manera muy extraña porque era el mismo partido cuando ganó Danilo en el año 2002. Había muchas esperanzas y mucha expectativa con el discurso especialmente de Danilo. Pero ¿qué pasa? Pasó lo mismo ahora con, con, con Luis Abinader y yo le advertía a la población... Que eso del combate a la corrupción no es tan sencillo y ni siquiera se logra con un cambio de gobierno de, de un día para otro, porque es un cambio estructural que viene desde abajo. Los primeros actos de corrupción que se, por lo menos de los autores que yo he leído, que se resaltan en la historia, no de la república, sino de la isla, están en la época colonial. Le estaban robando a la corona lo que se estaba produciendo aquí. ¿Qué tuvo que hacer la corona española? Mandar gente... Mira, eh, no nos está llegando lo que debe, vete allá a la, a, a, la, a la isla y supervísame qué es lo que está pasando ahí porque nos están robando. O sea, desde ahí, y, y entiendo que lo heredamos de los españoles, eh, viene ese tigraje. De, sí, claro, porque incluso hay un libro eh, de un psiquiatra dominicano que habla de la cultura del tigraje dominicano. Eh, donde Él habla de esa forma que tiene el dominicano de querer siempre ser el primero en una fila. Si te descuidas de un dominicano, se te pasa adelante. Si te, el dominicano siempre le quiere sacar ventaja a todo. El dominicano siempre quiere un más. El dominicano siempre quiere un chance. Y el dominicano siempre quiere la ñapa. Siempre que. Y, y no hay una ñapa. Esa palabra, esa palabra que se usa en la jerga, sí, sí. ¿verdad? Eh, y no hay una ñapa. Y la ñapita. Y ese tigueraje que ustedes ven, esa, esa, esa destreza, si se quiere, eh, es parte de la cultura del dominicano. Y que ojalá los sociólogos pudieran aportar y decirnos de dónde viene. Yo creo. De acuerdo a lo que uno pudo investigar, que viene específicamente de los españoles, porque los que colonizaron a la isla fueron un grupo de delincuente, prácticamente, que vinieron de España, eh, que no lo quería nadie para allá, y lo dejaron que se arriesgaran y llegaron aquí. Y entonces esa cultura se extrapoló de ahí a, a las eh, generaciones descendentes. Pero, con relación a eso, yo creo que la sociedad, si queremos una sociedad que no sea corrupta, tenemos que comenzar desde abajo. Y de hecho, yo apuesto a que así va a ser, porque mis hijos, yo tengo un niño de tres años, eh, y él sabe cuándo yo debo cruzar porque eso lo hemos enseñado. En rojo, o sea, en, en el semáforo. Si está en rojo, yo le pregunto, papi, ¿de qué color está el semáforo? Él me dice, rojo, ¿puedo pasar? Me dice que no. Y a veces le amago, eh, eh, ¿verdad? Intento cruzar, eh, hago, le hago creer que voy a cruzar en rojo, y él me hace la salvedad. Papi, cuidado, está rojo. O sea, es parte de esa, de esa nueva generación que viene subiendo y que va a depender de la formación que tenga de parte del Estado. En el, caso, en el caso de él, no está recibiendo la formación del Estado, sino de su familia. Y entonces, yo creo que esta sociedad que nosotros tenemos ya está dañada, lamentablemente, porque viene con una cultura, tampoco de que tú te vas en rojo y aquí nadie te dice nada. No. Vamos a hacerlo. Al contrario, tú te paras en rojo y el vehículo que te atrás te toca bocina. bocina. incómodo. Entonces, aquí no hay un régimen de consecuencias para nada y por tanto eso promueve la corrupción. Aquí tú vas a una estación de combustible y si tú te descuidas, te echaron menos combustible del que tú estás pidiendo. Si te descuidas, incluso ya tú ves que ellos te dicen a ti, la mayoría, mire lo que está en, en cero. ¿Por qué es eso? Porque antes se utilizaba que si había una persona delante de ti y echaba combustible... Entonces, y aquella echó, por ejemplo, 400. Y tú le decías, echame mil pesos. Lo que hacía el bombero era que no reseteaba la máquina y te echaba el restante hasta llegar a mil pesos. Se robaba los 400. Y entonces, por eso tuve que, cuando tú vas a una, a una, a una estación de combustible, el, el, el que está ahí, como aquí le, le llamamos bombero, te dice, mira lo que está en cero. Es una advertencia. Incluso, fíjense ustedes que en la Lotería Nacional, que es una máquina terrible, señores, eso lo lleva a nosotros a reflexión. Utilizan personas no videntes. Oigan esto. No Bien. videntes para sacar los números. ¿Y le ponen una, una venda? O sea, miren. Por, por si acaso ven. persona G. es por si no, acaso vidente. no vidente. No <risa> vidente. ¿Sabe lo que hace Que le ponen. Eh, una persona ciega y entonces le ponen una venda, eh, por si acaso, ¿cómo así? Es eh, por si acaso ve un chingo. Eso es para que ustedes vean hasta dónde es la desconfianza del dominicano, eh, de su propia gente, de su propia eh, cultura. Eh. No solamente es aquí en la República Dominicana, toda América Latina es corrupta, el mundo entero es corrupto. Lo que pasa es que hay países que por su nivel de desarrollo, ya eso es de robarse dinero, eso no es importante. Ellos ya piensan más en ganar un premio Nobel. Piensan más en un, en un descubrimiento científico y ese tipo de, eh, de, yeah. de, de estilo. Ahí ese, está Leonel. Ese video, si es, si es viejo, de Leonel. Sí. Tiene que ser en 1995 sí. o 96 Sí, por ahí anda. Eh, que ahí está en una entrevista no muy interesante. Sí. Entonces, con relación a eso. Hoy mismo es. Vamos a seguir, lamentablemente, se puede crear una percepción en principio, pero cuando usted se va al fondo se va a dar cuenta que vamos a seguir básicamente con el mismo traje porque es la estructura completa la que hay que cambiar en Mira, la República Dominicana. Mira, es así que las bombas en las estaciones de gasolina han puesto cámara y algunas están enfocadas básicamente, <risa> no, no sé si te has dado cuenta, están enfocadas... A la manguera, ah, sí. a, a, a, a, a, la, a lo que marca. Porque si no es así, eh, siempre buscan una manera de, de quedarse con, con un par de pesos. Eso es increíble. Sí, sí, pasa. sí. No, y mira, ah, Amado, tú vas, por ejemplo, al mercado. Y esto yo lo he hecho, cada, lo hago cada rato para probar. Ajá. Y tú dices, mira, esa yuca, si eh, está buena, te dicen. Y tú te descuidas, tú te haces loco. Eh, ponlo en práctica, tú te haces loco y... Eh, te cogen una, una parte de la yuca que ellos te mostraron y te meten la otra, que ellos saben que no sirve. Pero, pero mira... Oye, con la Lideraje. yuca, tú sabes lo que hacen con la yuca, que lo, que como la gente tiene la idea, la creencia, que la yuca que viene de moca es la mejor yuca sí. del país. De tierra que, negra. Exacto, entonces lo que hacen es que compran yuca donde sea, compran, cogen un saco de tierra negra, y se lo sí, echan y se la se mojan, echan, la moja. y la mueven, y esa yuca queda impregnada de tierra negra. Y la, no, no, esa yuca de moca, claro. de la mejor yuca, embute malísima. No, y te la liga también con la vieja. Que no se ablanda. Por ejemplo, tienen tienen sí, una yuca nueva que le sí, llegó hoy sí, y la sí. que se le quedó del día anterior o de tres días que tienen guardada ahí, lo que hace es que cuando tú te descuidas te la, te sí. la entran en la funda y entonces te están viendo la yuca buena que te, que sí, te mostraron sí, más sí. la yuca mala que ellos, que ellos saben que no sirve. Eso es Pero igual sucede con los mangos, igual sí. sucede con la naranja. Tú te descuidas. No con todo. Sí, con tú todo. vaya al mercado y hagas esa prueba. Descuídese un ching a propósito. Sí. Y usted dice dame, dame 15 mangos y si tú te descuidas, Muchachos. dentro de esos 15 mangos te van a meter cuatro dañados. Así es. Cu Ya tú estás en tu casa, sí. ya tú no vas a volver a pelear. Y eso es lo que pasa, lamentablemente, que somos ustedes honestos. Es increíble. Por cultura, bueno. lamentablemente, eh, en la República Dominicana. Así mismo es. Bueno, señores, vámonos a la pausa. Volvemos sí. en breve, no se vayan.